Hoy en Farmacias.com te presentamos Retinol NP Serum Gel, un serum indicado para mejorar los signos de envejecimiento. Se trata de un serum que contiene retinol puro, anidro, hexapéptido y niacinamida, que ayuda a mejorar los signos de envejecimiento facial como las arrugas, la línea de expresión, las manchas, la flacidez cutánea o la textura irregular de la piel. Entre sus beneficios encontramos que ayuda a mejorar los signos del envejecimiento como la falta de firmeza y la elasticidad, que aporta luminosidad y suavidad a la piel, y que además es una fórmula enriquecida con extractos de camomila, jazmín, rosa y pomelo. Es apto para todo tipo de pieles. Se debe aplicar con precaución sobre las pieles más sensibles, separando las aplicaciones hasta que nuestra piel se acostumbre y se mejore la función barrera. Puede producir escozor e irritación en las primeras aplicaciones. No se debe usar durante el embarazo y la lactancia. Ni tampoco se debe aplicar en el contorno de los ojos. Además, se debe alternar al menos dos veces en semana con la mascarilla ultra de GH. Este producto está formulado a base de Niacimida que normaliza la producción de sebo, mejora las hiperpigmentaciones por inhibición de la transferencia de melanosomas y la apariencia de rojeces, ya que promueve la recuperación de la barrera cutánea. Retinol, que posee un efecto despigmentante, ya que inhibe la enzima encargada de la síntesis de la melanina, provocando la dispersión del pigmento y además inhibe la transferencia del pigmento a los queratinocitos. Y tiene también un efecto renovador celular que acelera el proceso. Exapéptido-10, se trata de un péptido que aumenta la producción de laminina e integrina, a la vez que estimula la proliferación de fibroblastro y queratinocitos in vitro, traduciéndose in vivo en una mejora de la densidad cutánea, la firmeza y la suavidad. Extracto de manzanilla. Posee una actividad antioxidante y antiinflamatoria gracias a las equiterpenos y flavonoides que se encuentran presentes en el extracto, como el bisabolol y la pigenina se debe aplicar por la noche una dosis de 4 o 5 gotas sobre la piel limpia y seca hasta su completa absorción. Recuerda empezar aplicándolo una vez cada 3 días durante 2 o 3 semanas para ir viendo la respuesta de tu piel. Si tras este ciclo de aplicación tu piel no presenta síntomas de irritación, puedes pasar a aplicarlo una vez cada 2 días en ciclos de la misma duración. No se debe aplicar en las comisuras de labios o aletas de la nariz. En pieles secas se puede aplicar una crema complementaria pasado unos 15 minutos. En caso de irritación se recomienda disminuir la frecuencia de aplicación. Y durante el tratamiento es necesario el uso diario de un protector solar de alta protección y de un amplio espectro. Y recuerda, si quieres comprar Retinol NP Serum Gel de GM Herrerías, está disponible en farmacias.com. te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo.